Chicos, bienvenidos de vuelta Las cosas están empezando a coger un toque escalofriante en Fortnite Y su última actualización Nuevas decoraciones terroríficas y de los Fortnite-mers Han sido encontradas por el mapa online Y los cambios en el mapa más tenebrosos que verán muy pronto Del nuevo jefe del terror Uh -huh. ¡Familia! Antes de empezar, como siempre, saben que tienen un sorteo rico de pavos debajo en la descripción. En la primera línea les dejaré el link para que puedan participar por esos pavos gratis. Así conseguirán llenar sus cuentas en Fortnitemers para comprarse las mejores skins con el código Mister Neox en la tienda. Así que, hermanos, pueden usar el código en cualquier juego de Epic Games Así que quiero ver cómo utilizan el código Mr.Deneox tanto en Fortnite como en Rocket League Como en cualquier juego de la tienda de la biblioteca de Epic Games Ya sabéis, chicos, podéis pasarme vuestras capturas por Twitter o por Instagram Que los tenéis debajo en la descripción Ahora sí que sí, ¡empezamos! Todo se está volviendo mucho más tenebroso en Fortnite y ahora lo verán. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en la temporada 4. Por fin ya ha tenido lugar la actualización que tanto estábamos esperando desde Epic Games, la cual introduce los Four Nightmares en nuestro juego favorito. Nuevos diseños y decoraciones escalofriantes de Halloween están llegando y preparándose para los fortnite de esta próxima semana. Todo esto lo estaremos viendo en este video. A ver, tengo que avisaros Antes de nada, si os asustan los payasos De Fortnite o te dan pánico Los payasos, brother No sé qué haces en este video Os voy avisando De que puede ser escalofriante La experiencia Nos dirigimos A la primera de las ubicaciones Que ya tienen por fin Parte de la decoración de los Fortnite Nightmares. ¡Oh! Y está justo delante de nosotros, venir conmigo. Cada vez que llegan los Fortnite al juego en Fortnite, hemos visto este tipo escalofriante y terrorífico de decoraciones alrededor de todo el mapa. Así que cuanto más nos acercamos a los Fortnite de esta temporada, vemos más y más decoración de Halloween por el mapa. Todavía recuerdo que las decoraciones del antiguo Fortnite NES del año pasado también empezaron justo en este lugar. Y al parecer, esta temporada está sucediendo algo muy parecido. Estoy 100% seguro de que vimos esto el año pasado. Aquí, ¿no? Probablemente se vuelva una tradición en Fortnite o algo parecido Así que están preparados para ver las grandes decoraciones escalofriantes de Fortnite Para esta temporada que nos harán cagar de miedo a todos Pues allá vamos eh, Espera un momento ¡Oh! Ahí está ¡Mirarlo! ¡Oh, Dios mío! Ahí está la primera de las decoraciones de Halloween que apareció en el mapa esta temporada. ¡Muchos cambios! Están apareciendo en la isla y todo ha empezado con esta nueva decoración. Los fantasmas han llegado ya a Fortnite. Tenemos que asegurar la zona primero, para asegurar que no haya nada más por aquí. Algo misterioso que... ¿Eh? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo os llamáis? ¡Uh! ¿Pretendías escaparte, eh? Así que es oficial, está en el juego ya online. Los Fortnite Mares están llegando muy rápido esta próxima semana. Bien, familia, sé lo que están pensando. Están esperando algo realmente escalofriante y que tenga algo que ver con los payasos. No se preocupen porque ha aparecido otro lugar escalofriante en la isla y tiene lugar en Doom's Domain. Tiene algo que ver con los payasos y seguro que mucha gente no se dio cuenta de esto. Ok, estamos... En esta ubicación escalofriante del juego. Se trata del castillo terrorífico del Doctor Doom. Pero parece que algo realmente extraño y terrorífico estará sucediendo en los Four Nightmares. En esta ubicación justo que estamos viendo. Si recuerdan el vídeo anterior de los misterios de Four Nightmares. Hablamos sobre los sonidos extraños de payasos que fueron reportados en este lugar de la isla. Y por supuesto, hemos escuchado de nuevo estos sonidos en el juego. Y además, son los mismos sonidos que escuchábamos en nuestra isla anterior del capítulo 1. ¿Recuerdan la colaboración de Pennywise o IT que estuvo llegando al juego? Pero la pregunta realmente es... ¿Por qué los payasos vienen a la temporada de Marvel? ¿Será acaso que... ¿Existe un payaso superhéroe de Marvel? ¡Oh! Es realmente una locura Pero es real, chicos Fijémonos en este cómic de Marvel De un personaje secreto llamado Obnoxio el payaso Ha sido descubierto Realmente se pone la cosa muy interesante si este nuevo superhéroe payaso terrorífico de Marvel llega pronto al juego. Así que, encontrando los sonidos escalofriantes por Parque Placentero, donde ahora está el Doctor Doom, con la llegada además del cómic de Marvel con el personaje secreto filtrado, el payaso obnoxio, Sería probable que este payaso llegue para los Four Nightmares al mapa y reemplace al Doctor Doom en su lugar de ahora. Chicos, realmente me encantaría, os lo prometo, estaría demasiado loco. Una nueva casa del terror podría estar llegando demasiado pronto en los dominios del Doctor Doom para ser reemplazado en la época más escalofriante del año. Uh, les dije que sería realmente un vídeo muy misterioso. Familia, espero les haya encantado el vídeo. Recuerden apoyar con el código de neox en la tienda de Fortnite. Y si llegaron hasta el final del vídeo, comenten en los comentarios. He visto al payaso. Todos los que comenten, eso demostrarán que llegaron hasta el final y se llevarán... Y se llevarán corazón del Tito Neox. Familia, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!